Bienvenido a este nuevo video. Acá tenemos una pregunta de Araceli que nos dice, ¿por qué le tengo miedo al éxito si yo sé que soy capaz de lograrlo? Bueno, eh, miedo al éxito y autosabotaje, así lo vamos a llamar a este video. ¿Por qué le tengo miedo al éxito? ¿Por qué me autosaboteo? ¿Por qué yo mismo me voy a poner trabas porque yo mismo impido avanzar y más que nada en proyectos generalmente que me, que me puede llegar a ir bien. ¿no? Yo sé que lo puedo hacer pero hay algo que me bloquea y no sé qué me está pasando por ese lado. Acordate que si me querés hacer tu pregunta entras a Facebook o a Instagram o incluso en cualquier video de YouTube entras, me dejas tu comentario, me decís quiero hacer una pregunta pa pa pa pa pa por qué vuela el avión y listo yo te la respondo en un video me podés, si querés, eh, usar el hashtag te respondo en video, el cual estoy usando para responder las consultas y todo tipo de comentarios que me estén haciendo las personas que me siguen. Aclarado eso, mi nombre es Marco Montivero, soy el creador de Autoestima Ninja y Hábitos Indestructibles y vamos a contestar, contestar las preguntas sobre el miedo al éxito y el autosabotaje. Eh, les aclaro que podría ser un video mejor, pero me autosaboteé. Eh, así que... <ríe> todo esto está basado en creencias, en ideas que fueron forjadas generalmente durante mi infancia. La primera infancia, desde que yo estoy en el vientre de mami, hasta, ahí percibo todo, no se olviden, hasta aproximadamente los 7 años. Luego, en mi preadolescencia, hasta los 12, 13 años, es donde se desarrolla un poquito más el carácter, y en la adolescencia hasta los 18 que dura la adolescencia. Acuérdense que la adolescencia no dura hasta los 40 años. Um, y ahí, ¿qué, qué fue lo que, lo que aprendí de niño? Aprendí que si yo muestro mi grandeza, no me van a quedar. Miedo al rechazo. Entonces la primera idea que yo tengo que identificar de mí es cuando estoy dejando de hacer algo porque tengo miedo de que no me quieran y de que no me valoren y que la gente se aleje de mí. La segunda idea es que yo puedo llegar a tener miedo a que luego no voy a poder mantener eso. De hecho hay una película, yo no me acuerdo cuál es, no me preguntes, pero hay una película en la que el autor está conflictuado justamente porque había escrito un libro tan bueno que luego él se preguntaba a sí mismo, ¿cómo voy a hacer yo ahora para competir conmigo mismo? ¿Cómo voy a hacer para hacer un libro mejor? Esto es terrible que nos pase a nivel, a nivel mental mental. Porque realmente se sufre eso, ¿ahora yo qué hago? O sea, ya di lo mejor, ahora no. no. No hay nada mejor, no hay nada más que yo pueda dar porque ya di lo mejor. Entonces, ese miedo a que quizás yo no voy a ser capaz, quizás yo no voy a ser suficiente. Um, entonces, mejor no mostrar, ¿no? Porque si encima que voy a sufrir, voy a sufrir porque no me van a querer, porque se van a alejar de mí, porque yo muestro quién yo soy, eh, encima de eso, quizás después no tenga cómo mantener ese éxito, y ahí es donde vienen las críticas, y ahí es donde ya empiezo a dudar de mí. Porque si yo no voy a ser capaz de afrontarlo, mejor para eso ni siquiera lo tengo. La segunda idea que nos impide a nosotros eh, movernos hacia adelante es, por ejemplo, pensar, o sea, esa culpa que nos da cuando Ah, yo lo hago y si yo lo, lo logro, eh, el otro no lo logró porque Juanita no lo logró, Menganito no lo logró y se van a sentir mal ellos. Ah, que mejor no, mejor nos quedamos acá apapuchados como enseñan algunas religiones, ¿no? Eh, siempre apapuchados sin destacarse para que los demás no se sientan mal. Eso es una monstruosidad. Si otra persona se siente mal, es problema de esa persona. Esa persona tiene que resolver. ¿Por qué él o ella eh, se siente como se siente? Y tendrá que hacer algo para resolverlo. Pero no es mi responsabilidad. La cuarta idea es miedo a tener nuevos enemigos. O sea, me va a ir bien y probablemente haya gente que no me quiera porque no le guste mi éxito, porque se sienta mal, como dijimos en el punto anterior. Pero también puede haber nuevos enemigos a nivel financiero, a nivel competencia, a nivel envidia, por ejemplo. Entonces, como yo no quiero tener miedo eh, enemigos, porque, acordate que le tengo mucho miedo al rechazo que no me quieran y que no me valoren, entonces mejor me mantengo en un espacio uh, ni muy para allá ni muy para acá, en el medio, sin destacar mucho, siendo maravilloso y siendo divino, siendo agradable, pero no tanto, y diciendo lo que pienso y opinando, pero tampoco voy a opinar mucho a ver si ofendo a alguien y no, ¿qué pasaría? Ese es el lugar del medio y ese es un lugar mediocre. O sea, aunque usemos la palabra mediocre, en realidad mediocre en el diccionario es ubicado en el medio. No se destaca hacia ningún lado. Por otro lado, la otra. Oh, Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La quinta, la quinta, metió la lapicera. La quinta idea es, si yo realizo un proyecto, que a mí me interese, Ahora estoy a merced de las críticas. Porque ahora no solo me pueden criticar a mí, ahora me pueden criticar a lo que estoy haciendo. Y por supuesto yo temo mucho a las críticas. Vamos a ver hasta aquí eh, cinco ideas. Por supuesto debe haber muchas más. No quiero hacer este video de ocho años. Pero <ríe> un video de ocho años. Y... Eh, pero hasta aquí algunas ideas. Vamos a ver. Primero, tengo que confiar en mí. Si yo no confío en mí, si no empieza por casa esto, no se va a solucionar jamás. Yo tengo que confiar en mí. Confiar en mí es saber que soy lo suficientemente capaz para abordar un proyecto. Es confiar en que eventualmente cuando los problemas lleguen, yo voy a saber cómo resolverlos. Es creer en Dios en función del de entendimiento que nosotros tengamos de Dios, es creer en la vida, creer en el universo, creer en la fuerza vital que desarrolla las plantas, la vida, que mueve el aire. Es creer en el universo y saber que cuando yo llegue al puente voy a encontrar la forma de cruzarlo. No necesito pensarlo ahora, no necesito quemarme la cabeza, no necesito pensar que me van a criticar si no lo voy a cruzar, yo sé que voy a encontrar la forma de resolverlo. Eso es confiar en mí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es no tener miedo a la controversia. Fíjate que mostrar mi grandeza, ¡ay, no me van a querer! Miedo a, a, a mantener algo que consigo, porque ¡ay, si no lo consigo! ¿no? La crítica de nuevo, miedo al rechazo de nuevo, miedo a tener nuevos enemigos. ¿no? Como que se ve como común un denominador una y otra vez en las cinco ideas estas... Una y otra vez, el miedo al rechazo. Yo te digo algo, no pasa nada. Si me rechazan, si no les intereso, si no les gusto, no pasa nada. No hay que tener miedo a la, a la controversia, porque la controversia es algo que está en nosotros, está impregnado, ha sucedido, siempre va a seguir sucediendo. Es absolutamente imposible que a todos nos agraden todos. Imposible. A mí hay gente que no me agrada. Yo, hay a personas que no le agrado. Y no hay ningún problema. Lo que importa es cómo yo vivo de acá para adentro. Y acá esto me lleva a otro punto que es importante cómo yo juzgo a los demás. Si yo soy una persona que habla de los demás, voy a pensar que los demás van a hablar de mí. Si yo soy una persona que critica a los demás, voy a pensar que los demás me van a criticar a mí. Si yo soy una persona que aprendo a estar en paz adentro mío, y dejamos aquí o aquí el videito de cómo es adentro es afuera, que es un hermoso video, si yo aprendo a estar en paz adentro, ir afuera va a estar en paz por último te digo hay que avanzar un paso a la vez. vez yo incluso el otro día estaba pensando en mí y estaba pensando esto de escribir un libro no yo estoy escribiendo un libro y estaba pensando tengo que terminar de escribir el libro Y después me di cuenta después me di cuenta del patrón de pensamiento porque comparándolo con otros proyectos que estoy haciendo me di cuenta que en algunos proyectos me enfoco en función de lo que tengo que hacer ¿Cuál es el problema? Es un engaño eso de pensar en tengo que escribir el libro, ¿no? Tengo que bajar 10 kilos, tengo que ganar 20 mil pesos más. No, yo necesito algo medible, alcanzable, que dependa de mí y que sea una tarea pequeña. Entonces ahora yo ya no voy a pensar en que mañana tengo que empezar a terminar el libro. Es mucho, a mi cerebro no le gusta, a mi cerebro no, terminar el libro, no, tomátela, se va, ¿viste? Se, se, se va. Pero si yo le digo, mañana vamos a escribir una hora, ¿m? durante 21 días, vas a escribir una hora todos los días, puede ser a la mañana, puede ser el mediodía, puede ser a la tarde, me puedo poner un horario. O lo puedo dejar flexible en función de lo que yo sepa que funciona mejor conmigo. Para todo, no todo funciona lo mismo. Ahora tengo una tarea, una actividad que yo sé que puedo cumplir, que yo la puedo medir, que es alcanzable y que es pequeña. Entonces, ahora sí puedo. Y seguramente si yo acumulo 20 días escribiendo y otros 20 días escribiendo y otros 20 días escribiendo, eventualmente el libro se va a terminar. Ahora, si yo pienso, no, tengo que escribir el libro por... Fuiste. Podés estar dos años, tres años, veinte años, pensando lo que tenés que hacer y no lo vas a hacer. Porque estás pensando en el proyecto terminado. Necesitas una tarea medible. Necesitas el amigo hoja de papel. Necesitas la amiga lapicera. Necesitas empezar a escribir acá, como hace Marquitos. Empezar a escribir todo lo que vas haciendo y todo, y tachando lo que ya terminaste. Y hacer un seguimiento. Esta es la Biblia para mí. Esto está todo el tiempo conmigo. Ok, esto, sí, no, llamar, eh, esperar para allá, viene, no viene, a tal hora, es la Biblia. Entonces ahora ya tengo un seguimiento. ¿Qué pasa si no tengo ese seguimiento? Castillos en el aire, ideas, sí, tengo un montón de ideas, un montón de proyectos, no sabe Y de acción comandamos. Entonces... Empezar a hacer. Eso es lo mejor. Sin embargo, importantísimo, trabajar y fortalecer la autoestima. Seguir trabajando en el tema de la codependencia. Darme cuenta durante el día, monitorearme, mirarme a mí mismo y darme cuenta cuándo voy a decir algo solamente para agradar. No, no, no, no. No necesito agradar. ¿Cuándo no voy a decir algo? Por miedo a que el otro se ofenda o se enoje. Cuando no me animo a entrar a un negocio, a preguntar algo por... Ay, a ver, sí, molesto. Todos esos pequeños detalles que están en mí, yo puedo utilizar la universidad de la vida para verme, observarme y mejorar Y eventualmente, si yo confío en mí, confío en mis habilidades, me animo, me capacito, sigo avanzando, empiezo a hacer de a poquito, hacer de a poquito, de poquito, de poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito eventualmente voy a ir logrando cosas no necesito pensar en grandes proyectos pequeños proyectos dividido en pequeñas tareas alcanzables medibles al alcance de mi mano que yo puedo ir haciendo papá pa, pa, pa, pa, de a poquito que puedo ir tachando que vea los avances ah mira acá lo hice lo hice lo hice lo hice mi cerebro va a empezar a confiar en mí y se va a dar cuenta que puedo y no hay nada más poderoso que a mí, que confiar en mí mismo que ser mi compañero que saber que puedo hacerlo, estar de mi lado, ser mi propio hincha, ser la, ser la persona que se pone la mano en el hombro y dice ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Buenísimo lo que hice hoy! ¡Buenísimo lo que hoy. No necesito que me lo digan de afuera. Buenísimo que me pueda decir yo. Buenísimo rendirme a mí mismo. Buenísimo confiar en mí mismo y cumplir mi palabra. Que si yo dije voy a escribir una hora, yo lo hago por mí, no necesito que venga nadie a decirme, qué bueno empezar a confiar en mí y hacer cosas para mí. De eso se trata. De eso se trata. Si querés ampliar esto, te recomiendo el libro Autodisciplina en 10 días. Sin embargo, yo creo que, si bien ese libro está muy bueno, sigue trabajando la parte del carácter. Eh, está bueno, hay que leerlo pero me parece que hay que ir un poco más hacia el lado de la autoestima. La autoestima nos enseña cómo confiar en nosotros, cómo eh, acompañarnos, cómo ser buenos con nosotros, cómo empezar a romper esos patrones de, de, de necesidad, de agradar, de, etc. Y ahí es donde todo empieza a aflorar. ¿sí? acuérdate que tenés los grupos autoestima ninja eh, en Facebook y... Eh, hábitos indestructibles Te los recomiendo mucho para entrar, para trabajar, para empezar a moverte eh, nada más. Ahora espero que te haya gustado este pequeño video y para vos que lo no estás viendo me abandón, compartido, dale me gusta, <risa> no dale me gusta compartirlo, dejame un comentario, haceme la pregunta que te respondo un video. Nada más, nos vemos. Mi nombre es Marcos Montivero y me encantó hacer este video para que lo veas tú. Chau chau.